Víctor 3, aquí centro de mando. ¿Cuál es su situación? Señor, Víctor 3 todavía está subiendo por el río y llegando al muelle. Tengo los camiones a la vista y están repartiendo activamente alimentos a la población. Precaución, Víctor 3. Nos han informado de continuos ataques a los convoyes de alimentos. Recibido. Estaremos alerta. diablos ha sido eso. ¡Explosiones! ¡Monitor! ¡Hay mucho movimiento al sur del poblado! Llegan bandidos. Vale, vale. Devolved fuego, pero no disparéis a los civiles. ¿Tienen a... Centro de mando. Aquí Víctor 3. Nos atacan milicianos. Devolvemos fuego. Corto. han disparados. Liquidadlos. Tres, Es más probable que los bandidos quieran robar los suministros del oro. Su obligación es proteger tanto a la población como las provisiones. Entendido, centro de mando. Atención. Debemos proteger tanto a la población como a los camiones. Unos camiones de plataforma se dirigen hacia vosotros. Y una leche. Predicador. Debe interceptarlos. Entendido. Cuidado. Hay más civiles ahí delante. Headshot. Puesto uno en el río. Hay unos chicos malos dirigiéndose hacia vosotros desde el puente. Llegarán por vuestro flanco este. Entendido, P1. Dirígete hacia el sur y ponte a cubierto en la aldea. Headshot. De acuerdo, tropa. Acabemos con ellos. Creo que ya está, la aldea está despejada Víctor 3, diríjase hacia puesto 1 en la orilla sur del río Se encuentran en una pequeña barca Headshot. que les trajo aquí Vamos hacia allí, centro de mando ¡Aquí es! ¡Ahí están los nuestros! ¡En la barca! ¿Cuál es la situación? Parece que los milicianos tienen un campamento al otro lado. Hay un par de tipos patrullando y puede haber más escondidos entre las ruinas. No he visto ningún vehículo. Parece que hay unos tipos intentando cruzar el puente. ¡Monitor! Hoy no va a cruzarlo nadie. Comprendido. ¡Apúntele bien! Veo dos vehículos acercándose al puente. Puesto dos. Y Evalúen al enemigo. Si la situación empeora, retírense y vuelen el puente. Deben impedir que haya más incursiones enemigas. Vamos a acercarnos para inspeccionarlo de cerca. En marcha. 赶紧一头 Como a un minuto o dos. Tengo que colocar esta carga en el centro. Pepe, recibido centro de mando. Víctor 3 ha divisado varios vehículos acercándose a nosotros. Corto. Aquí, recibido. Víctor 3, retírense al otro lado del puente. Tendrán que volarlo para evitar que futuras incursiones enemigas crucen el río. Entendido centro de mando. Tengo una carga concentrada. Estoy de camino.